Él decía que hasta la planta más pequeña es prueba de que Dios existe. Pero, ¿cómo sabes que lo bueno es bueno y lo malo es malo? Dice que Dios, siendo lo más perfecto en el universo, debe existir porque es perfecto. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va su día? Espero que muy bien. Y si no, pues relájense un ratito, distráiganse y ya con una mente más más sana, más fresca vuelven a lo que estamos haciendo el día de hoy vamos a estar hablando de un tema controversial, vamos a tratar de resolver una pregunta existencial ¿vale? vamos a tratar de comprobar la existencia de Dios, sé que suena extraño que yo, un niño, quiera demostrarlo, pero, pero sí, el día de hoy lo vamos a ver, y recuerden que esto solo es una opinión, y es la forma en la que yo veo que Dios existe no es la verdad, 100% cada quien puede sacar sus propias opiniones, sus propias conclusiones y sus propios argumentos Vamos a tratar de demostrar que Dios existe por medio de argumentos filosóficos y de algunos versículos bíblicos ¿vale? No olvides darle like a este video si te gusta, comentar, compartir para llegar a más personas Y si estás en Youtube, suscribirte Y si estás en Facebook, seguir la página para no perderte ningún contenido similar a este o diferente Así que pues nada, sin nada más que decir, vamos con la intro y empezamos de una Hay ciertas preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo de la historia humana. ¿Por qué el pollo cruzó la calle? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Existe Dios? Esta última pregunta es la favorita de los filósofos. Existen varios argumentos a favor de la existencia de Dios y de eso se trata este video. Para demostrar la existencia de Dios nos vamos a basar en tres argumentos, que es el argumento teológico, el argumento moral y el argumento ontológico. El argumento teológico afirma que todo es tan perfecto y que todo está tan bien calculado como un reloj suizo. Una cosa une a la otra y por tanto no puede ser producto de la casualidad. Tiene que haber un creador. William Paley fue uno de los defensores de este punto de vista. Él decía que hasta la planta más pequeña es prueba de que Dios existe. Esto mismo lo encontramos en el Salmo 19 que dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría. Existe otro argumento llamado argumento cosmológico. Este argumento indica que todo lo que vemos que existe ha sido causado por algo más. El primero en componer este argumento fue Santo Tomás de Aquino. Es un poco difícil de explicar, pero lo vamos a hacer lo más resumido posible. Tú estás viendo el video en este momento. Si estás viendo el video, significa que tú eres una persona que existe. Si existe, con toda seguridad, eres producto del matrimonio entre tu mamá y tu papá. Tu mamá y tu papá, a su vez, provienen de otras cuatro personas. Estas cuatro personas vienen de otras personas que probablemente vivieron en Guatemala en el tiempo de los mayas. Y otros más vinieron por mar con los españoles. Los españoles son descendientes de los romanos. Antes de los romanos estuvieron los griegos, antes de los griegos estuvieron los persas. Antes de los persas estuvieron los caldeos y antes de los caldeos estuvieron los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente llegamos al momento en el que solamente había un hombre y una mujer. Entonces, ¿quién creó al hombre y a la mujer? Santo Tomás de Aquino decía que cada cosa es causada por otra Los seres humanos hemos fabricado muchas cosas Las plantas hacen oxígeno ¿Quién te dio las plantas o quién las causó? ¿Quién causó el Big Bang? Los defensores de este tipo de argumento dicen que Dios es la causa de todas las cosas Y según la teoría del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años El universo estaba concentrado en algo infinitamente pequeño que albergaba toda la materia Explotó para después enfriarse a, me a medida que se expandía Pero si ¿sí es cierto que el Big Bang pasó Creo que todos estamos abiertos a creer que sí pasó, pero evidentemente si llegó a pasar, tuvo que haber una fuerza mayor, un ser mayor que provocara esa explosión, que juntara todas esas partículas, todas esas moléculas en una materia tan densa y tan pesada y hacerla explotar para que todo el universo se creara. Y evidentemente no hay ser más poderoso que Dios para crear eso. Hay una teoría que dice que el Big Bang fue la causa del destierro de Satanás. Como muy bien sabemos, Satanás se rebeló contra Dios y contra sus ángeles y Dios lo desterró al infierno. Hay una teoría que dice que esa explosión, ese Big Bang, fue el resultado, el colapso que dio Satanás al impactar con la tierra. El argumento moral. También partiendo del trabajo de Santo Tomás de Aquino, el argumento moral declara que la existencia de Dios está implícita en la moral, porque Dios es la medida perfecta de todas las cosas. Alimentar a un niño hambriento, ¿es bueno o malo? Con toda seguridad, tú respondiste que es bueno. ¿Ayudar a un anciano a cruzar la calle es bueno o es malo? Creo que todos concluimos en que es algo bueno. Hasta los ateos hubieran concluido con nosotros. Pero, ¿cómo sabes que lo bueno es bueno y lo malo es malo? Por lo tanto, Dios es la medida perfecta de todas las cosas. Si Dios no existiera, no habría manera, no habría forma de entender qué es bueno y qué es malo. El mal se reconoce cuando no se apega a la medida divina, a la medida de Dios. El argumento ontológico dice que Dios, siendo lo más perfecto en el universo, debe existir porque es perfecto. Este argumento fue propuesto por San Anselmo de Can Canterbury. Él definió a Dios como el ser más supremo y más perfecto que existe. Él decía que todos los seres humanos compartimos el mismo pensamiento, el mismo sentimiento. Él incluso decía que un ateo que no cree en Dios, pero está muy ocupado probando que Dios no existe, su misma negatividad le hace afirmar la existencia de Dios. Es como decir que yo no soy hijo de mi papá porque mi papá no existe y trato de mostrar evidencias de que él no está vivo y por lo tanto no soy su hijo. Sin embargo, yo existo, por lo tanto debo tener un padre. San Anselmo decía que un ateo simplemente está peleando contra el Dios Todopoderoso. Si nosotros como seres humanos somos capaces de tener la idea de Dios, eso significa que Dios existe, porque la realidad es mucho más grande que los pensamientos. Si eso no fuera así, si Dios no existiera, ¿de dónde sacamos los seres humanos la idea de que existe un Dios? Vale, creo que con esto ya te das una idea de que Dios existe. Con estos argumentos ya puedes concluir que Dios existe. Y no lo digo yo, lo dicen estos filósofos. Pero ahora viene otra pregunta, que probablemente la hayas escuchado más que esta primera. Y es, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Esta es una de las principales ideas que los teístas tienen para refutar la existencia de Dios. Simplemente, si hay mal, entonces Dios no existe. O Dios no es tan poderoso como para borrar todo ese mal del mundo. Pero, ¿cómo conciliar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso y la existencia de tanta maldad en el mundo? Si Dios fuera bueno y de, ver de verdad existiera, borraría completamente las enfermedades, la pobreza, el crimen, por mencionar algunos cuantos. Si Dios existe, ¿por qué no tiene compasión de los que sufren? Hay tres personajes que escribieron acerca de esto y que han impactado nuestra forma de pensar. Estos son San Agustín de Hipona, Irineo y John Hick. San Agustín de Hipona, este es uno de los teólogos más importantes del cristianismo. Vivió aproximadamente en el siglo IV Cristo. Él creía que el mal es un producto del hombre y no de Dios. Él se basaba en los hechos ocurridos en el jardín del Edén. San Agustín decía que Dios creó al hombre perfecto, pero que también le dio la voluntad de decidir, le dio libre albedrío. Es decir, Dios no creó pequeñas máquinas, pequeños robots que le obedecieran por toda la eternidad y que pudiera manipular a como él se le diera la regalada gana. Dios creó seres independientes con la potestad de decidir qué hacer y cómo hacerlo es como querer echarle la culpa a los padres de los que los hijos hacen a pesar de eso los padres siguen amando a sus hijos lo mismo pasa con dios él creó un mundo perfecto y que fue dañado por el pecado del hombre y la mujer pero aún así él nos sigue amando y nos sigue protegiendo Irineo creía que el mal efectivamente existe pero que dios deja pasar el mal para que nosotros aprendamos y seamos mejores y nos parezcamos más a él esto más o menos es como cuando los padres castigan a sus hijos el castigo no es algo divertido, no es algo de los que los papás se sientan orgullosos, pero sí ayuda en la educación de sus hijos, ayuda a que sus hijos sean más, más valientes y aprendan de sus errores para así llevar su vida. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios permite la maldad, lo hace para que seamos más maduros y nos parezcamos más a Dios, que aprendamos de nuestras malas experiencias y no volvamos a caer en el error y ser mejor personas. John Hick, a diferencia de las primeras dos, Hick creía que las personas aún estamos en proceso de creación. Que todavía somos como niños en el vientre de nuestra madre, que aún no nos hemos completado. Que la tierra es un área de prueba en donde las almas están siendo formadas. Y cuando el producto esté 100% formado nos iremos aquí. Creo que esta idea está bien, pero yo lo asociaría más a dos mellizos en el vientre de su madre. Un mellizo sería... El bien, las personas que van a ir al cielo por toda la eternidad y la otra parte van a ser las personas que aunque suene fuerte van a ser desechadas al infierno y van a pasar en el infierno por toda la eternidad. Entonces sería el bien, el niño que representa el bien va a nacer, va a ir al mundo toda la eternidad y el otro niño que representa el mal que va a ir al infierno va a morir y no va a poder salir al mundo. Y pues nada amigos, creo que hasta aquí ya ha sido el video del día de hoy. Creo que con esto ya puedes comprender que Dios existe. O puedes al menos sacar tus propias conclusiones basado en esos argumentos que no me los inventé yo, sino que fueron filósofos los que lo propusieron y yo simplemente los estoy repasando. Me esmero un poco, ¿vale? Pero como te dije al principio, solo es una opinión, solo son conclusiones que las personas sacan. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones y cada quien es libre de pensar lo que quiera. Pero solo te digo, creas o no creas en Dios, Él te sigue amando no importar quién eres, no importar qué hayas hecho o qué hagas, ¿vale? Él te sigue amando, te sigue protegiendo y el punto de los cristianos te llamen, más bien Dios te llame, no es para hacer tu vida horrible, sino es, es porque Él te ama y quiere que pases la eternidad con él porque te ama no te quiere ver sufrir en el infierno sin nada más que decir este ha sido todo el video del día de hoy no olvides que si te gustó dejar tu like comentar compartir para llegar a más personas si estás en YouTube suscribirte a este canal y si estás en Facebook seguir la página para no perderte nada del contenido que hago vale te quiero mucho Dios te bendiga nos vemos en la próxima y recuerda que todo lo que pasa es el propósito de Dios no hay nada que pueda pasar sin que Dios lo permita vale así que pues nada sin nada más que decir chau chau